Hola gente de YouTube, estamos en un nuevo vídeo en el que hoy vamos a hacer un showcase de la, nu de la nueva fase Winter SJB y la, su la sub-0 y también el nuevo poder que han añadido hoy, bueno ayer, técnicamente, pero bueno, eso y vamos a voy a enseñaros las dos fases y bueno, cómo conseguirlas. por cierto, la, su la sub-0 y la... solo por decir, vale, pero la sub-0 y la y el poder, no, no van a ser obtenibles como el 7 o algo así Así que... <risa> eh, bueno, pues nada, por, por si no la conseguís o algo Y bueno, vamos a empezar con la Winter SJB. Que no es tan buena, pero es muy buena para entrenar Eh... 40 por 40 de defensa y 40 de... de, de fuerza esta es la paso con transformación larga, si sí, no hay transformación larga Y no voy a enseñar la N porque es literalmente lo veo Fíjate o sea, no Voy a, voy a poner gráficos al máximo seguramente la me hora En la grabación Pero esta es la paso Vale Ahora vamos con la sub cero 70 de defensa, 70 de fuerza y 1.25 de entrenamiento. Un poquito mejor que la Winters JB. Eh, esta es la B. Sí, es, es, eh, pasa, es igual que la Winters JB. No tiene, no tiene transformación larga. Eh, así es la fase. Se ve muy bien. Muy chido. Eh, bueno, yo no sé cómo, pero me, me había tocado O sea, maté a Goku una vez me, me salió la fase y luego maté a otro Goku Y me, y me salió el poder no sé, no sé cómo de raro es eso, pero bueno Y bueno, esto es sin la V Sí, no sé por qué se puede quitar el este Bueno, voy a bajarlo un poquito Y, y ahora vamos con el poder Icicle Volley, volley. Que es 15% A por cierto, se me había olvidado decir que eh, Que la sub 0 y, y la Y la habilidad Uy, <risa> todavía, todavía no eh, La habilidad y la sub 0 se consiguen de Goku, que a spawnea en el lugar No sé si, no sé si hacen... Me voy a, a, a enseñar en Todas las localizaciones Una es aquí Otra es en esa esquina, donde más o menos donde estaba Dratius O sea, bueno, aquí directamente. Eh, luego. Donde. Donde más o menos estaba Goku antes cuando podías ir a conseguir 100.000 100. de estadísticas en todos. Aquí. Luego en el volcán. Es como Corrupting, básicamente. Es Corrupting. Ya está. Eh, el volcán aquí. Y. No me acuerdo dónde era. Ah, sí, en, en la arena de Cel. Está un poco lejos. Es, es eh, más o menos detrás de la arena. O sea, donde estoy yo mirando, pues al fondo. Bueno, o sea, aquí, aquí. Aquí mismo. Y luego, por último, está en la isla grande que es aquí no me acuerdo exactamente dónde era pero que yo recuerdo era por aquí bueno esas son las localizaciones de Goku y pues un 2% de la fase y 15% el poder eh, para conseguir la Winter SJB bueno o sea la Super Saiyan Blue que era, hay que conseguir unos regalos que no me acuerdo dónde eran exactamente Así que no, no voy a hacer no voy a, no voy a decir todas las ordenaciones. Así que mejor veros su vídeo Pues nada, se consigue por 7 regalos que están por, el, por la tierra y el Yadra. El Yadra es esto donde hay dummies y torres. Y no está mal para cuando empiezas. Porque ya que no es difícil. Pues nada, eh, el poder. Vale. Esto es como la ráfaga de energía de esto. La, rap... la ráfaga de energía, no sé, no, no sé cómo se dice en español porque lo tengo en inglés. Aunque lo puedan ver. La ráfaga de energía, ya está. Uy. Uh... Esta es la Ice Girl Volley, que es una ráfaga de hielo literal. Y es así. Uy, uno le Vale Es como la rafa de energía pero que salen como unos pinchitos Que no hacen nada realmente, o sea, quítalo quitaron... Creo que se puede usar muy bien para combo Tiene buen potencial Y pues nada, ese era el vídeo Espero que os haya gustado Y espero que tengáis buena Y bueno, perdón eh, Buena suerte intentamos Ah mira, salió Goku ah, a, si, a ver si lo encontramos Antes de terminar el vídeo No, no está aquí Me voy a poner Ultra Ego ah, sí, ante... ah mira, está aquí Vamos a matarlo. Ah. Voy a esperar. Tío. Y luego voy a aterrar esto. Ah, espera, lo tengo. Y pues nada, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, y pues nada, hasta la próxima gente, adiós.